Hola, bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, eh, amigos, a la clase número 2. Eh, esta clase vamos a hacer lo básico de cada signo del zodíaco, de cada uno de los 12 signos. Eh, te recuerdo que estas clases son resúmenes de las clases que damos en vivo eh, todos los martes y los sábados a las 19 horas. Estamos acá en el canal de YouTube. Eh, si no estás suscrito te puedes suscribir. Le puedes dar clic a la campanita. Te va a avisar cada vez que subamos un nuevo video. Que estemos haciendo un video en vivo. Eh, y entonces eh, vas a poder seguir periódicamente las clases. Estas clases... Son grabadas, son resúmenes que subo todos los miércoles una clase con lo básico. Y te recuerdo que en la caja de descripción, en la descripción del video, yo te dejo por escrito todo lo que te digo ahora en el video. ¿Para qué? Para que tengas un medio de consulta rápido. O sea, si vos, por ejemplo, no te acordás... Que representa el signo de cáncer, ¿sí? ni siquiera tengas que ver todo el video, que voy a tratar de que sean videos lo más cortos posibles, 15, 20 minutos como máximo. Eh, entonces, en la caja de descripción del video, eh, te dejo por escrito eso que necesitas para que lo busques rápidamente y puedas saber puntualmente de qué se trata. Bueno... Te recuerdo que también ya podés eh, unirte como miembro del canal eh, pagando por supuesto una cuota mensual eh, y vas a tener, vas a obtener eh, cosas exclusivas. Eh, ya te, sea que te unas como miembro básico, como miembro destacado, como miembro amigo que son las tres categorías que yo le puse, vas a tener distintas exclusividades. Eh, igualmente, si no podés unirte por una cuestión económica, siempre vas a estar recibiendo lo mejor de mí en cada uno de los videos que suben gratuitamente a YouTube. Así que bueno, sin más, vamos a la clase de hoy, que vamos a hablar de los signos. Cuando hablamos de un signo, y esto que quede muy claro, estamos hablando de que el sol, si uno mira con un telescopio hacia el cielo, hacia el sol, lo vamos a ver al sol y detrás la constelación de cada uno de estos 12 signos. Estos 12 signos no, no se tomaron por eh, por capricho. Yo cuando empecé a estudiar astrología hace 30 años atrás, decía, bueno, pero ¿por qué 12 signos y no 14, no 20, no 50? Eh, o sea, si constelaciones en el universo hay eh, infinitas. ...por lo menos hasta donde tenemos conocimiento nosotros... Eh, ...y estos 12 signos se tomaron porque es por donde se los ve transitar al sol... ...se ve al sol y detrás esta constelación... Eh, ...durante aproximadamente 30 días... ...se mantiene con esa constelación detrás el sol... ...el sol que acá lo tenemos, este es el símbolo en astrología del sol, es un círculo con un puntito en el medio, eh, entra a un signo ¿sí? en un determinado momento del año y sale de ese signo. O sea, si estamos observándolo desde la Tierra, siempre que miremos... Al sol en esos días, vamos a verlo en alguno de estos grados del signo. Como esto es un círculo, eh, el sol tiene que recorrer 360 grados en 365 días. ¿Qué significa eso? Que el sol se mueve aproximadamente unos 52 minutos por día, o sea, no llega a un grado por día. Quiere decir que no todos los años, el mismo día, el Sol está a los mismos grados del mismo signo. O sea, por ejemplo, este año eh, está hasta en cáncer, que hoy 20 de julio, que estoy grabando el video, está a 28 grados prácticamente de cáncer. Eh, este año va a estar hasta el día 22 de julio. El 22 de julio a la madrugada ya va a estar a 0 grados de Leo. O sea, todos los que nacen este año, el 22 de julio, después de las 4 de la mañana, en eh, de este lado. ...de este hemisferio... ...sí... Eh, ...van a... Eh, tener, ...van a ser leoninos... ...van a ser del signo de Leo... ...sin embargo... Eh, ...el año pasado... ...estuvo... ...hasta los 20... ...hasta el día 23 de julio... ...en cáncer, o sea... ...si nació el año pasado, el 22 de julio... ...es canceriano, no leonino. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Se puede entender? Por eso decimos que el signo de Aries empieza el 21 de marzo. Hay años que empieza el 20 de marzo. ¿sí? Pero normalmente empieza el 21 de marzo. Y se mantiene hasta el 20 de abril en Aries. Por eso todos los nacimientos entre el 21 de marzo y el 20 de abril, de casi todos los años, eh, son aries, decimos que son arianos. Para Tauro es entre el 20-21 de abril y el 20-21 de mayo. Entre el 21 y el 22 de mayo ¿sí? Y el 21 de junio Es Géminis Cuando empieza el signo de cáncer Que se mantiene hasta el 22, 23, 21 de julio ¿sí? Desde el momento ese, desde el 22 de julio hasta el veintidós de agosto es leo. Del veintidós de agosto al veintiuno de septiembre es virgo. Siempre más o menos un día. ¿Sí? Del veintiuno de septiembre al veintiuno veintidós de octubre es Libra del 22 de octubre al 21 de noviembre es Escorpio del 22 de noviembre al 21 22 de diciembre es Sagitario del 21 de diciembre hasta el 20 de enero es Capricornio del 20, 21 de enero, al 19 de, abri, de febrero, perdón, al 18, 19 de febrero, si sí, el sol se lo ve en un tránsito más rápido por acuario, es acuario. Y a partir del 19 de febrero hasta que entra nuevamente a Aries, 20, 21 de marzo, es Piscis. Por eso acá es donde mucha gente piensa que porque nació el 19 de febrero y los signos normalmente cambian el 20, 21, son eh, acuarianos. Y no es así. Hay años en que cambia el 18 hay años en que cambia el 19 de signo eso por supuesto como siempre les explico lo pueden ver en, eh, en las efemérides ¿sí? eh, las efemérides les va a estar indicando año por año por ejemplo eh, este año 2020 ¿sí? eh, yo busco acá en el año 2020, por ejemplo, en el 2019, recién el 23 de diciembre, el sol entró a Capricornio. Y se mantuvo en Capricornio el sol hasta el 20 de enero. El 21 de enero empezó Acuario. ¿Sí? y se mantuvo en acuario hasta el 20 de hasta el 19 de febrero o sea, alguien que nació el 20 de febrero del 2020 es acuario sin embargo por ejemplo eh, Cristina Kirchner que ella dice que es acuario eh, y que yo le digo que está equivocada. Eh, ella nació en el 53. ¿Sí? Y fíjense que en el 53. El sol. Entró a Pisces. El 19 de febrero. O sea. Ella es Pisciana. ¿Sí? Eso es. La salvedad. Que les quiero decir, que, que tienen que entender, cuando estamos hablando de que alguien es de Aries o es de Pisces o es de Tauro o es de Cáncer o es de Virgo, del signo que sea, estamos diciendo que nació en un momento del año en que se veía el sol y detrás la constelación de eh, este Signo. El signo, la constelación en sí mismo, no tiene energía que nos, eh, que, que nos afecte de una determinada manera, a menos que la active un, un planeta. Y esto lo vamos a ir viendo con el correr de las clases. Entonces... Yo hoy, lo único que quiero dar eh, es, para que vayan imbuyéndose en la astrología, es las eh, tres cualidades y tres defectos de cada signo. Y el, los rasgos físicos, más o menos, de decir que alguien es ariano, alguien es taurino, ¿sí? Después se van a ir dando cuenta que a medida que vamos agregando planetas las personas no son puramente taurinas, puramente geminianas, puramente, ¿sí? Porque tienen otras cualidades. Eh, pero si alguien fuera puramente ariano, por ejemplo, Sí, lo que van a tener abajo en la caja de descripción es que alguien nacido entre el 21, 20, 21 de marzo y el 20, 21 de abril es impulsivo, es orgulloso y es mandón. Como parte positiva, como parte negativa del signo es que es meditativo, que tiene baja autoestima, que es inseguro, ¿sí? Los rasgos físicos de Aries son dinámicos, son impetuosos. Eh, a nivel físico suelen tener siempre una apariencia atlética. Son guerreros. Para Tauro, los tres rasgos positivos es que es estable, que es tranquilo, que es confiable. Como parte negativa puede ser inestable, inquieto, traicionero. Y, y ustedes me dirán, pero bueno, pongámonos de acuerdo. O sea, ¿el taurino es tranquilo o es eh, inquieto? Eh, el tema es que depende mucho de todos los otros factores, donde están todos los otros planetas. Por eso es necesario saber las forma Fortalezas y las debilidades. Y casi siempre, en casi todos los signos, las debilidades son como lo opuesto a sus fortalezas. Los taurinos suelen tener una boca sensual, eh, porque es, es por ahí por donde aprecian los placeres de la vida. Sí. Eh, eh, a, eh, a, a Tauro le gusta comer bien, comer rico, comer eh, con todos los sentidos. Eh, a Tauro le gusta lo estético. sí. Eh, su, el pelo suele ser espeso. Sus espaldas su, suelen ser cuadradas, muy anchos de espalda. Para Géminis. Los geminianos son sociables, son comunicativos, son inquietos. ...como parte positiva... ...como parte negativa... ...son rebeldes, imperativos... ...problemáticos... ...y... y ...los rasgos físicos... ...de Géminis, al ser gemelo... Eh, ...pueden ser muy distintos... ...es muy difícil... Eh, ...encontrar un solo prototipo físico... ...de un Geminiano puro... ...suelen ser delgados... sí. Con caras alargadas y con las facciones bastante marcadas. Eh, pero también pueden ser todo lo opuesto a esto. ¿Sí? Cáncer es emocional, es in intuitivo y es hogareño. Eso es como parte positiva. Como parte negativa es mental, instintivo, mundano los rasgos físicos de los cancerianos y cancerianas eh, hacen honor al planeta que, que tienen como regente que es la luna por eso suelen ser de caras redondeadas con la piel pálida y con un semblante muy dulce porque, bueno, ya lo vamos a ver en las próximas clases pero la luna es es eso, es, eh, eh, es los sentimientos, lo más profundo del ser. Pero aparte de eso, la luna eh, representa a la madre. ¿sí? Leo, los leoninos como parte positiva del leonino, suele ser narcisista, persistente, sociable. Ese narcisismo se puede convertir en egocentrismo y eso sería un defecto. Eh, la persistencia en inconstancia y lo sociable en antipático los rasgos físicos de Leo es, eh, es de los más bellos porque es, repre están representados por el león por el rey de la selva con su melena, con su cabellera ¿sí? eh, y eh, suelen ser muy atractivos o atractivas los leoninos para Virgo es este simbolito. Eh, no les hablé de los símbolos, pero bueno, para Aries eh, es eh, los cuernos del carnero. Eh, sí, eh, eh, para Tauro es la cara del toro. Géminis, el dos romano que representa a los gemelos. Cáncer son las pinzas del cangrejo, es un 69 al revés. Leo, la cola del león. Eh, virgo es una letra griega que, eh, que está representado por la virgen. Y vamos con eh, Virgo, entonces. Eh, suelen ser analíticos, intelectuales y comprometidos como parte positiva. Como parte negativa, artificial, inculto, falto de compromiso total. ¿Sí? Eh, los rasgos físicos de Virgo normalmente se corresponden con personas de constitución delgada, cara ligeramente demacrada y manos muy señoriales. Para Libra eh, suele ser encantador, inteligente, equilibrado, pero como parte negativa, antipático, ignorante, desequilibrado totalmente. Los rasgos físicos de Libra son armónicos y elegantes. Así se podría definir el físico de Libra. Eh, bueno, son hijos de Venus. Entonces son atractivos y sensual. Hay algo que no lo puse en esta clase, lo vamos a hablar en la clase pasada, pero son los planetas regentes de cada signo. Eh, decimos que los Librianos son hijos de Venus, porque a Libra lo rige Venus. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Para Scorpio, eh, como parte positiva son sensuales, misteriosos, determinados. Eh, como parte negativa es que esa sensualidad se traduce únicamente en sexualidad. Eh, que son evidentes en vez de ser misteriosos y que son indecisos en vez de ser determinados. Lo que más define físicamente a Scorpio son sus ojos que son penetrantes. ¿Sí? Cuando uno ve esas miradas penetrantes es de un verdadero escorpiano o escorpiana. Para Sagitario eh, es honesto, filosófico, impaciente. Eh, la parte negativa de Sagitario es que es deshonesto, ideológico, impaciente. Eh, paciente, perdón. Esa es la parte negativa, ¿sí? aunque parezca positiva. Los rasgos físicos de Sagitario. El centauro del zodíaco tiene un cuerpo armónico, generalmente atlético y robusto. No siempre, yo soy Sagitario y soy petizo y no soy atlético ni robusto. Eh sí siempre tienen una expresión muy franca y sincera en, en los rasgos de la cara. Para Capricornio, eh, podemos decir Capricornio es esto. Hay, bueno, los símbolos. Eh, Libra, esto está representando la balanza. Escorpio es eh, el, eh, el aguijón del escorpión, eh, y Sagitario es la flecha del centauro. Eh, Capricornio es la, una letra griega, y, y suelen ser metódicos, estructurados, enfocados, como parte negativa, desordenados, desestructurados y desenfocados. Los rasgos físicos de Capricornio suelen ser personas que con el paso de los años se encorvan ligeramente quizás porque tienen una visión pesimista de las cosas a veces tienen y entonces llevan esa mochila eh, no obstante en su ju juventud son eh, son lindos en general muy atractivos y atractivas eh, acuario sí. El aguador, esto significa el agua que lleva Acuario, pero Acuario no es un signo de agua. Eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Eh, son creativos, genuinos, humanitarios como parte positiva. Como parte negativa es que pueden ser fantasiosos, mentirosos, apáticos. Los rasgos físicos de Acuario eh, siempre suelen tener... Un rasgo bastante juveniles, alocados, porque es muy propio de este signo. Eh, por su contextura física suelen inspirar mucha confianza. Y los piscianos, que están representados por los peces, ¿sí? unidos, pero uno tirando por un lado y otro para el otro, siempre nadando a contracorriente, eh, los pececitos... Eh, suelen ser intuitivos, instintivos y entregados. Eso como parte positiva. Como parte negativa es que son impulsivos, obcecados, desconfiados. Eh, suelen ser personas altas eh, y que siempre tienen un cierto porte aristocrático. O sea, siempre tienen un porte de poder. Eso es el rasgo más característico de Pisces. Bueno, hoy vimos entonces más o menos por qué decimos que alguien es del signo de Aries y alguna de las características. Por supuesto, en la próxima clase vamos a seguir profundizando. Vamos a ver qué planeta rige a cada signo ¿Sí? Y vamos a ver en la próxima clase eh, qué elemento y qué cualidad tiene cada uno de los signos y qué significa eso. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Eh, les recuerdo, si les gusta eh, el canal, de los que no estén suscriptos, que se suscriban, que le den click a la campanita, que pongan en todos, así les avisa cada vez que subo un nuevo video. Eh, me ayudan, es gratis, suscribirse es gratis, darle click a la campanita es gratis y me ayudan a fomentar el canal, a que el canal cada vez crezca más y si le dan like al video y hacen un comentario abajo, ni les cuento, con eso ya eh, me ayudan muchísimo y, y los que quieran acceder al contenido exclusivo del canal eh, bueno, ya pueden unirse como alguno de los eh, de las tres posibilidades de ser miembro del canal, cada una con sus particularidades y con contenido exclusivo para cada una. Eh, gracias por haber estado ahí, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en la clase número 3. Chao. hasta la próxima.